¿Eres de los que piensa que solo existen dos tipos de contratos de arrendamiento, el de vivienda urbana y el de local comercial? Bueno, el día de hoy vamos a revisar eso y vamos a aprender que pueden existir otros contratos de arrendamiento y que a veces por pensar limitadamente nos podemos perder la oportunidad de hacer mejores contratos de alquiler. Quédate hasta el final para que lo averigüemos juntos y bienvenido a Derecho Inmobiliario. El secreto para hacer buenos contratos de arrendamiento está en tener muy claro cuál es la destinación y la actividad que el arrendatario va a desarrollar en el inmueble porque de esta manera se podrán establecer qué tipo de cláusulas se van a incorporar en el, en el contrato de arrendamiento así como el tratamiento legal que ese contrato merece pero veamos la importancia de tener mucha claridad sobre la destinación del inmueble con el siguiente ejemplo me está sobrando un parqueadero porque no tengo vehículo en este momento y un vecino se me acerca y me dice oye me Leonardo ¿por qué no me alquilas ese parqueadero que te está sobrando qué tipo de contrato le haría pues no puede ser vivienda porque obviamente no van a vivir allí pero tampoco puede ser de local comercial porque el vecino no va a ejercer el comercio en ese espacio. En ese caso, tenemos que hacerle un contrato de arrendamiento de inmueble para parqueadero de vehículo que tiene que tener cláusulas como las siguientes que el término de vigencia del contrato o la renovación sea mensual porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar el parqueadero. Si le hacemos un contrato de local comercial a un parqueadero, pues ustedes imagínense que tendríamos que avisar hasta con seis meses de anticipación la terminación de ese contrato. Es ilógico hacerle un contrato de arrendamiento de local comercial a un parqueadero. Que en caso de mora, por parte del arrendatario en el pago de la renta, que no haya ningún tipo de problema en que el arrendador impida la ocupación de ese parqueadero sin que ello represente una perturbación. Que en caso de abandono por parte del arrendatario del parqueadero y que no pague la renta, le faculte al arrendador para que saque ese vehículo a una vía pública. De esta forma, el tránsito dispone de ese vehículo mal estacionado en una vía pública, lo manda para los patios de la policía sin que exista responsabilidad por parte del arrendador porque uno no sabe si se lo van a robar. Ese es un tipo de cláusula. Pero así como estas tres que les acabo de mencionar, muchas otras más cuando es en el caso de un parqueadero. Sigamos con otro ejemplo de contrato diferente a local o vivienda urbana. Un vecino se me acerca y me dice, oye, Leonardo, me voy para Estados Unidos a buscar el sueño americano y necesito archivar en el garaje que tú tienes desocupado unos muebles viejos y unos enseres electrodomésticos que no me puedo llevar pero tampoco quiero salir de ellos por si regreso. Durante el primer año todo muy bien, el arrendatario giraba mensualmente el pago de la renta pero después de ese año el arrendatario dejó de pagar y desapareció. En ese caso, el propietario se vio en la necesidad de, de sujetarse a la regulación comercial del contrato que había suscrito y para poderlo sacar necesitó invertir dinero y perder mucho tiempo en un proceso de restitución de inmueble normal. Si en su lugar el contrato que hubiera elaborado el propietario fuera un contrato de alquiler de espacio en inmueble para almacenamiento de enseres sin responsabilidad, en el que se incorporaran cláusulas como esta, la mora faculta al arrendador para disponer de los enseres sin responsabilidad por pérdidas o deterioros de estos, en ese caso no hubiese tenido que adelantar un proceso de restitución sino que simplemente hubiera podido abrir la puerta y decirle a las personas que pasan de por ahí en la calle, señor, llévenselas y no tendría ningún problema, porque aunque pareciera irresponsable lo que está haciendo, este arrenda, ese arrendador, pues las partes sujetaron esa condición en el contrato de arrendamiento cuando lo firmaron y el contrato de arrendamiento es ley para las partes. Ya vamos viendo que los contratos de arrendamiento dependen es de la destinación y la actividad que se va a desarrollar en el mismo y no de una proforma que diga que es de vivienda de local comercial. Bueno, vamos a continuar, pero antes de eso te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificación para que no te pierdas ningún video que publiquemos en este canal. Si la destinación no es para ejercer el comercio, no elaboren contratos de arrendamiento de local comercial. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues muy sencillo. Cuando ustedes vayan a alquilar un inmueble a una entidad como fundación, corporación, iglesias cristianas, pentecostales, lo que quieran, madres comunitarias, profesionales liberales que no, sean, no estén registrados como comerciantes, en ese caso lo que tienen que hacer son contratos especiales adaptados a esas condiciones, porque si no le están entregando prerrogativas que son propias para los que están registrados como comerciantes. El comerciante es aquel que vende productos y servicios a cambio de dinero para enriquecerse estas otras entidades que les acabo de nombrar no ejercen el comercio en esos inmuebles por lo tanto no los cobija un contrato de arrendamiento de local comercial otra cosa y es una recomendación cuando se trate de locales comerciales sean muy específicos al momento de describir la actividad económica que va a desarrollar una persona un arrendatario porque si colocan de manera genérica las sociedades por ejemplo pueden cambiar de establecimiento de comercio y eso puede variar la destinación del inmueble ya para ir concluyendo la pregunta sería entonces cuántos tipos de contratos de arrendamiento existen la respuesta es todos los que quieran porque dependen de la actividad que se va a desarrollar en ese inmueble ahora bien el contrato de arrendamiento no es propiamente el título que se le coloque al papel, es el contenido que se desarrolla y que va a regular esa relación contractual de arrendamiento. Pero ya que estamos hablando de tipos de contratos, les cuento que un contrato que de verdad es genial, que coge mucha fuerza cada día y que los comerciantes desconocen, es el contrato de concesión el contrato de concesión permite hacer maravillas eh, facilidades para el arrendador garantías para el arrendatario en muchos de los casos este tipo de contrato lo vamos a desarrollar en otro video. bueno amigos espero que este segundo video de este tutorial que se llama cómo hacer buenos contratos de arrendamiento y hoy, hoy enfocado en la destinación del inmueble te haya servido un poco para darte cuenta del amplio mundo que existe en temas de arrendamiento y de alquileres de inmuebles. Por el momento te pido que por favor te suscribas a este canal, te actives la campana de notificaciones, compartas el contenido, me regales un like, déjame tus comentarios aquí en la cajita de comentarios y que me sigas en redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles 7 y 30 de la noche en Derecho Inmobiliario.